Que no creo no el cree. tema del compromiso que asumió Luis Abinader en todo el proceso de campaña eh, sería frustratorio. Luis, Abinader, Luis Abinader, Abinader tiene el compromiso de ser, de ser diferente a eso que, eh, eh, que estuvo como un lastre en la, en, detrás en su candidatura, que era el origen de, de donde sale el terreno, el tema del PEDER que no sabe estar en el poder por el problema de, de la diatriba el chisme la búsqueda, búsqueda, búsqueda inalcanzable de los puertos. Eh, no no quede mal o se parezca se pueda hacer comparado con el Partido Revolucionario Moderno en su gobierno Luis tiene una gran responsabilidad. Eh, su eh, su, su, su, su, su campana, de su campaña también fundamentado, fundamentado en, en, en, el, tema en el tema de la transparencia, la, la, institucionalidad, la institucionalidad, la justicia, la independiente, justicia independiente, procurador o fiscal, independiente, el fiscal, fiscal independiente, independiente, el procurador independiente, de la República Independiente. independiente, independiente estuvo, estuvo fundamentado ahí y, sobre todo, en el tema de lo que tiene que ver con las compras, contrataciones y asignaciones de obras del Estado y el Gobierno dominicano para que sea de manera diferente. Yo no tengo duda de que va a ser diferente porque pudiéramos decir es un muchacho en el sentido bonito y bueno de la palabra, es un muchacho con muy buenas intenciones, no tiene necesidad de, de no tiene necesidad de sangurria con que han llegado los partidos anteriores, incluyendo el de el Partido Revolucionario Dominicano cuando fue gobierno está rodeado de un grupo de gentes que eh, llegarán nuevos al, al gobierno. Aparentemente la mayoría de la gente que rodea a Luis son nuevos en el espectro político dominicano. Quizá eso le permita al país poder proyectar un gobierno con cierto nivel de responsabilidad. Y sobre todo que el presidente de la República no tiene muchos amigos, aparentemente, porque el que él es, eh, es un empresario heredero de, un, de, de una actividad empresarial que le podrá permitir no tener vínculos con esos sectores que por demás siempre han llevado a los gobiernos, a los gobernantes, a hacer las cosas que no ofrecen en el periodo de campaña. Eso, eso que usted plantea, antigua, es lo que esperamos todos los dominicanos. Yo quiero oír la <tose> opinión de nuestro <tose> querido compañero. Sergio Antonio Romero Pérez con respecto a lo que, vamos a decir desde hoy se inicia, porque ya desde hoy se inicia el proceso de transición, un mes y 10 días, ¿verdad? 39 días correctamente, así que vamos a a la opinión de Sergio Romero y felicidades. mira Víctor, totalmente totalmente de acuerdo con una felicidad, mira que me felicite, no, no, no, no felicite al pueblo dominicano, pero a mí no adelante para que el pueblo entienda eso ¿verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que sí, sí, sí. ha planteado sí, sí, sí, sí. el eh, ¿Cómo? Para que antiguo sí. lo entienda, el pueblo no entienda eso ya. Exactamente. Oh sí. Mm -hmm. eh, mira, si una de las cosas que ha caracterizado al partido al partido revolucionario dominicano y, y aunque tenga el mote de PRM, sabemos que todos los integrantes actuales del del partido del PRM son eh, personas que vinieron del poder vinieron del poder siendo PRM ¿m? y están ahora mismo en la misma bancada de detrás de Luis Abinader con algunas excepciones dos o tres personas que pueden que pueden eh, ser la diferencia en esto, pero eh, ante estos nuevos que llegaron y ante los viejos que ya vienen del Partido del Revolucionario, del revolucionario Dominicano eh, siempre esa, esa esa ansiedad y esa, ese deseo de ser eh, parte del gobierno y esas diatribas que siempre se dijo que el partido revolucionario dominicano era excelente en la oposición pero era fatal en el gobierno cuando ya eh, se materializaba su, su, su, su llegado al poder esperamos que eh, sea la diferencia, tenemos un presidente joven con un futuro eh, promisorio en la en la, él, él prácticamente le, le, para mí y esa es mi opinión eh, a mi nadie eh, hace seis meses eh, en su mente no no iba, seis meses no ocho meses un año no, no pensar y no pensó que iba a ser presidente tan fácil y tan rápido eh, para nadie es un secreto que Luis Abinader, Luis Abinader se mantuvo con un crecimiento nulo durante más de cinco más de cuatro años en el en el en ahí, con un, con una, con una, con un número que oscilaba entre los 30 y los 32 y llegar a un 57, 54, 53.5% del en el electorado y ganar unas elecciones, eh, se, se debe a muchos eventos que la, eh, que se dieron en este, en este, en este lazo de unos ocho meses. Y simplemente decir que el pueblo dominicano ya se sabe la fórmula, el pueblo dominicano eh, sabe cómo hacerlo, eh, si en cuatro años él no logra eh, compactar un gabinete que, que vaya de acuerdo a lo que él piensa, porque él, él habla muy bonito y piensa bien, tiene unos si, habla, si, si, si, si el gobierno lo hiciera con el corazón como lo, lo ha explicado, como él ha hablado, como se ha dirigido al país, eh, es un gran gobierno. Ahora bien, estamos en la realidad de que es un partido que tiene 20 años en la gatera, eh, esperando su oportunidad, eh, las ideas políticas no han cambiado, sigue el mismo criterio para subir, sigue el mismo, la misma característica. Aquí todos los partidos tienen la misma característica, no, no, son, no tienen nada especial ninguno de los, de, de los demás, ninguno de otros. Y eh, desgraciadamente, yo siempre he dicho que la droga más efectiva, la droga más adictiva es el poder. De inmediatamente tú pruebas el poder, te hace adicto a él, y vienen los excesos y los abusos. Eh, él tiene un gran reto. Tiene cuatro o cinco personas nuevas con gran futuro político y con gran eh, condición que debería utilizarlo y eh, a esos eh, viejos del PRD que eh, vienen ya con una trayectoria y un lastre atrás debería ser parte de una asesoría pero no eh, ser parte de un gobierno que eh, presida el, el, el, el, el Luisa, Luisa Adolfo Míra, mírase, Luis Adolfo Villadez. Eso, eso que tú planteas, de que el país eh, sabe cómo hacerlo, yo creo que tú tienes mucha razón. Y muestra de eso es esa exhibición de madurez que Dios muestra, eh, que Dios muestra a los dominicanos en el día de ayer. Eso es un mensaje eh, directo enviado al nuevo gobierno que se va a instalar el próximo 16 de agosto si bien es cierto que son 20 años en la gatera pero claro está, tenemos que reconocer 20 años siendo paciente, esperando su turno llegó el, llegó el turno y yo creo que así mismo con esa paciencia y con mucha madurez y sensatez debe Luis Abinader guiar el gobierno para que lo haga bien porque yo entiendo, Antigua, Sergio Romero y amigos televidentes, que el PRM, encabezado por Luis Abinader, está obligado a hacerlo bien por lo que precisamente acaba de plantear Sergio Romero. Ya este país sabe cómo hacerlo. Si lo hace mal, le van a pagar con la misma moneda. Lo quiso el país ayer, que lo eligió a él porque entendió que ya había que cambiar. Eh, asimismo, estoy convencido y seguro estará en la misma disposición en cuatro años de, o en ocho, en el tiempo que sea, a hacer lo mismo si lo hace mal. No, y mira, ¿sí? hay una cosa, eh, el PRM Luis Abinader tiene la experiencia ahí de Hipólito Mejía. Cuatro años siendo presidente y el partido se lo llevó claro. Hipólito. Y con la oportunidad, con, con, solamente con cuatro. la oportunidad de seguir siendo <coughs> gobierno. De seguir... Porque el PRD llega al poder con Hipólito Mejía después de haber pasado prácticamente 22 años de gobierno de Balaguer, prácticamente 22 años de Balaguer, cuatro años de Leonel Fernández, que en las elecciones... En la campaña de, de la, para, la, para las elecciones del año 2000, Leonel Fernández estaba tipificado en esa campaña como más corrupto que el gobierno de Balaguer. O sea, el gobierno más corrupto, según se decía en ese momento, las denuncias que se hacían, más corrupto que había tenido el país hasta el momento de que Leonel llegó al poder y salía, era Leonel. Por eso fue que gana el PRD con Hipólito Mejía. Pero es una y gran sí mismo, experiencia. Y así mismo, claro, así mismo antiguo le da otra galleta sin mano al país. Cuando lo, lo, lo, lo quita los cuatro años. El PRD pudo haber estado, el PRD de, de, de Hipólito en ese momento, pudo haber estado sí, gobernando hasta hoy. Sí, así es. El partido que pudo haber durado los 20 años que duró el PLD en el gobierno, Pudo haber sido el PRD. Y hasta hoy, como alternándose, hoy sí. de nuevo, pero otro, pero del de sí. mismo PRD. Sí, ¿Entiendes? porque si, si usan la alternabilidad, eh, hubieran sido, y el PRD todavía fuera gobierno, pero solamente duró cuatro años, que es insólito, que lo sustituye a quien él había le había ganado, y había sido había el país, libre país, libre. Un país hombre más, más, más corrupto. Pero aquí hay algo que hay que, que hay que tomar en cuenta. Y es que y yo creo que es al revés. En muchas oportunidades hablamos aquí en el programa eh, Contacto Diario que Leonel Fernández había cometido el error de dividir al partido pero sobre todo de echarse la responsabilidad arriba de que el partido pudiera perder las elecciones como la perdió por él. Y la hija de Leonel anoche sube un, un, un tweet sí. en su cuenta, que dice, papi, tú lo pusiste y tú lo quitaste. Y yo pudiera decir, sin necesidad de ser abogado de Leonel, porque ni que me pagaba lo fuera, es eh, eh Danilo a, a, a quien le, le pega eso, porque Danilo fue quien dijimos todo el tiempo y nos dijeron los peledeístas, ...que el estratega, el, es eh, el cartero político de la Danilo política del PLD era Danilo. Y que Leonel había llegado a ser presidente por una negociación que había dirigido Danilo con Balaguer... ...Danilo con Balaguer para que Leonel fuera el presidente. Y Danilo nos dijeron que fue el que lo llevó nuevamente en el 2004 a ser presidente. Y entonces Danilo, quien saca a Leonel o hace que Leonel se vaya del PLD el amigo de nosotros Pero, el amigo de nosotros dice se cambió el compás <risa> no lo que sucede es que la, la ambición que dicho sea de paso Eso con la juventud